El hecho de que una labor de responsabilidad social, eh, que no tiene que ver con el ejercicio económico de la empresa, sea reconocida aquí en los Premios del Deporte de Navarra, pues la verdad es que es un, un refuerzo para continuar eh, haciendo este tipo de iniciativas. ¿no? Cuando hicimos la, la apuesta por el, por el fútbol sala, eh, la verdad es que nos fijamos en el, en el equipo que tiene mayor reconocimiento en, en La Ribera, el único equipo que juega en, su, en la élite de su deporte en, en La Ribera y la verdad es que nos gustó mucho como escaparate de, de recoger toda esa labor de, de apoyo al deporte. Vemos una coincidencia de los valores del deporte y del deporte de equipo en particular con los valores que nosotros queremos tener en nuestra empresa, creemos que tenemos, ¿no? que es el trabajo en equipo, el esfuerzo, competir... Y encontramos que aparte de vincular nuestra empresa con la zona, digamos que el, el público, la ilusión que, que genera el proyecto del Riviera Navarra, pues eh, nos da mucho, mucho foco en, en, en cuanto a medios locales, radio, prensa, etc.